más lenta sí. Sí. Sí. Vale. Okay. Hola, bienvenidos una vez más a un nuevo programa dedicado a la transcomunicación instrumental hoy hablaremos de la Ghost Box, la Spirit Box también denominada Caja Fantasma o conocida también como Caja de Frank que es un dispositivo electrónico, una radio que eh, hace barridos a toda velocidad hace un escaneo de emisoras y entre esa amalgama de sonidos, música y ruido blanco pues pueden aparecer eh, psicofonías, parece ser que las voces modulan toda esa amalgama para producir una respuesta coherente a la pregunta que estamos realizando es un método, un procedimiento que tiene muchos errores como lo veremos pero eh, parece ser que está muy de moda entre los grupos paranormales que van a visitar casas encantadas de hecho este dispositivo si bien puede parecer que es de ahora eh, ya tiene sus años la historia comienza por allá en 1995 donde un experto en parapsicología técnico de radio e ingeniero, Frank Samson de Colorado estuvo leyendo una revista eh, popular Electronics un artículo que se titulaba están, con, están los muertos tratando de comunicarse con nosotros a través de medios electrónicos este artículo que si bien pues Tuvo para él un, un interés, un pequeño interés, lo dejó abandonado hasta que en el año 2000 lo volvió a recuperar y se lo volvió a releer y empezó también a experimentar, pero no obtenía tampoco resultados. También por esa época eh, conoció los trabajos de un tal Sten que lo que hacía era utilizar una radio como la que tenemos aquí atrás que tiene el dial analógico para pasar de emisoras y lo que hacía era un barrido lineal, es decir cogía la, la ruedecita para pasar emisoras y rápidamente giraba hacia la izquierda y rápidamente giraba hacia la derecha mientras realizaba preguntas. Esta técnica sorprendió a Frank Samson y eh, decidió pues también hacer pruebas con ello. Además tuvo otra casuística que también provocó que al final se lanzará a fabricar un aparato que hiciera el barrido de manera digital y fue eh, conocer los trabajos también de un, de un ingeniero, de Stephen Bion, que creó un programa que se puede bajar de internet gratuitamente que es el EVP Maker. El EVP Maker lo que hace es mmm, cogemos un audio que tengamos grabado, por ejemplo una conferencia, alguien que cante, un grupo hablando ese audio que puede estar por ejemplo en mp3 pues lo añadimos al, al software y el software lo que hace es aleatoriamente selecciona fonemas y los mezcla con lo cual tenemos también una amalgama de sonidos que no tienen ningún sentido y que si realizamos preguntas parece ser que en las supuestas entidades modifican ese tipo, ese tipo de sonido que no tiene estructura ninguna para crear alguna palabra o frase coherente. Pues tanto los trabajos con De Sten como Stephen Bion eh, hizo que Frank Samson construyera un, un aparatito a través de una, una radio, creo que era de auto, que hacía un barrido o lineal o aleatorio de emisoras de radio. Pues bien, con este aparatito consiguió resultados bastante potentes y decidió eh, fabricarlo por allá el 2002 y actualmente sabemos que hay como unas eh, 100 cajas de Fran repartidas por el mundo. Desgraciadamente él falleció y estas cajas eh, se cotizan a un precio bastante alto, superior a veces a los mil dólares porque se puede encontrar por la red además eh, Frank Samson experimentó con cajas de resonancia eh, porque parece ser que cuando la, este tipo de, de sonidos pues, salen a través de un altavoz o una caja de resonancia que tenga reverberación o eco parece ser que las voces son más entendibles en el año 2004 aparece en escena Christopher Moon Christopher Moon era músico y había tenido experiencias paranormales desde que era un niño él, él creía en los fenómenos paranormales sabía que existían y que podían ser documentados pero aún así era bastante precavido de hecho su padre era absolutamente un, un escéptico empedernido eso no quita que en el año 2004 precisamente junto con su padre, fundara una revista eh, llamada Hunted Times Mag Magazine y gracias a la publicación de esta revista pudo conocer a, a Frank Samson, del que hemos hablado antes y lo invitó para que hiciera una demostración en el taller que tenía el Christopher Moon. Quedó tan impactado de esa demostración que fue un ferviente defensor de la caja de Frank, como él mismo la, la denominó. ¿Cuántos están aquí, Ty? 40. más de ¿Quién todos? Mary. Mary speaks for everyone. El año 2007 nos encontramos con joseph chiopi que basándose en los diseños de la caja de frank construyó desde cero la suya propia a la que se le denominó la caja de joe lo que tenía esta, este escaneador de frecuencias era que las voces salían con una claridad asombrosa y pronto se hicieron muy conocidas eh, estas cajas de joe por desgracia él falleció hace poco tiempo y solo pudo construir entre 10 y 15 cajas que están repartidas por el mundo, casi todas en Estados Unidos y a un precio desorbitado, se pueden encontrar pues, a partir de 2.000 dólares. Sí, bueno. En el 2009 nos encontramos con Gary Galka, un ingeniero de Connecticut que tuvo la mala fortuna que su hija Melissa de 17 años en el año 2004 falleciera de un accidente de tráfico. Esto hizo que se le despertara en él un interés por los fenómenos paranormales, además acentuado que al fallecer su hija en su casa se producían fenómenos extraños como que se encendiera y se apaga la televisión, la radio, luces que se encendían y luces que se apagaban. Con sus conocimientos de como ingeniero se decidió construir su propia caja fantasma a la que denominó PSB7. Además, eh, lo que le hizo continuar con estas experimentaciones fue que su hija contactó a través de, de la caja esta, de la PSB-7 y le dijo hola papi, eh, te amo, algo así. Decidió entonces comercializar este tipo de, de caja fantasma pues con el convencimiento de que realmente contactamos con otras entidades de otros planos que él cree que son los fallecidos. Por tanto, la caja psb 7 podríamos decir que es el primer escaneador de frecuencias que se comercializa ya en masa, que actualmente se puede encontrar en internet, pues depende de la página, entre los 40 y 70 euros. Cómo se llama, cómo se apellida? ¿Qué tipo de entidades sois? Podéis decir corazón. llegamos al año 2011 donde aparece en escena el bloguero Steve Huff él es fotógrafo, mantiene un blog de fotografía muy interesante pero eh, tiene inquietudes hacia los temas paranormales de hecho ya cuando era pequeñito a la edad de 7 años ya tuvo su primera experiencia paranormal que fue... Un, vio una especie de fantasma aunque no le dio mayor importancia y de hecho él se, con, se ha considerado hasta hace poquito un, una persona escéptica hubo un segundo hecho que también cambió su vida que le transformó que fue la muerte de su padre Otis Huff en el año 2000 luego ya a partir del 2011 viendo que había tenido experiencias eh, paranormales que podrían estar relacionadas con la muerte de su padre empieza a investigar por internet en youtube pues a ver eh, vídeos de temática paranormal y ahí se encuentra con unos vídeos de un estudioso en el escaneador de frecuencias que es Stephen Hill. Stephen Hill utilizaba también eh, la, la caja de Fran, la caja de Joe, bueno diversos aparatos, el psb 7 también, con lo cual obtenía resultados pues que eran bastante evidentes que no podían ser productos de una casualidad. Aún así, Steve Favre, eh, impresionado por ello y pensando que eso era un fraude, lo primero que hizo fue comprarse eh, la caja PSB-7 y probar a ver si efectivamente se producían fenómenos anómalos. Efectivamente, tuvo buenos resultados con la experimentación de la PSB-7 y entonces empezó a probar otra, otro tipo de escaneadores de frecuencia, como la caja de FRAN, también eh, la radio Shack que no deja de ser una radio normal y corriente, pequeñita, que puede ser hackeada. Y mmm, lo que hace cuando la hackeas es que las emisoras también hagan un barrido muy rápido entre emisoras. ¿no? También probó eh, la caja de JOE, con lo que obtuvo unos resultados impresionantes que se pueden ver en YouTube. Y realmente tenemos que decir que Steve Huff nunca se ha escondido. Él siempre ha explicado cómo, se, cómo son sus experimentaciones, ha aportado pruebas, siempre está dispuesto a ayudar. Y tengo que reconocer también, pues, que se ha gastado bastante dinero para poder realizar todas estas experimentaciones. My name is Steve Huff and I am a spirit magnet. Can you tell me? What the hell was that? I'm freaking out right now because this has never happened ever. That's my dad, that's me. Is it possible for anyone to get my father to have him come through and speak? I es tu nombre? ¿Estás aquí en mi Hace un añito así dio un vuelco tenemos que considerar, aquí hago una pausa, que Stephen eh, Steve Huff es actualmente pues quizá uno de los mayores transcomunicadores y especialistas en lo que son la caja de espíritus de hecho es el que obtiene resultados más sorprendentes y tiene pues unos 100.000 seguidores tanto en facebook como en youtube eh, viendo que conseguía estos resultados y que cada vez tenía mejores relaciones y que cada vez más personas estaban interesados en su trabajo decidió haciendo caso a lo que las supuestas entidades pues le dictaban crear una aplicación, una app eh, de Windows para poderse comunicar con los seres eh, fallecidos que es lo que considera él que es la comunicación que él tiene ¿no? Bien, esta app lo que hace es también escanea las emisoras de radio pero las emisoras de radio de internet consiguiendo también los mismos resultados a esta app esta que denomina scd1 ha tenido bastante éxito se sigue vendiendo en la actualidad está sobre los 40 dólares y si bien hay mucha gente que no consigue resultados como los que él obtiene eh, sí que hay varios vídeos en internet sorprendentes utilizando esta aplicación luego él más adelante diseña gracias también al informático que le diseñó la otra aplicación que si mal no recuerdo es eh, Anthony Sánchez diseña lo que le llama el impossible box que no deja de ser lo mismo que la anterior aplicación es decir que escanea radios de internet pero también escanea radios de internet internacionales porque el aplicativo el app scd1 que he hablado antes escaneaba radios americanas con el nuevo se escanean radios internacionales y además tiene un añadido que tú puedes no escuchar el escaneo hasta que el ordenador decide pues por los cambios electromagnéticos que hay en el ambiente activarlo y que se produzca eh, la respuesta de estas entidades es decir Steve Huff pregunta no se escucha nada en el ambiente y de repente se activa el escaneador de frecuencias y aparece la respuesta esto es un poco más cómodo Puesto que no estamos todo el rato escuchando el barrido que puede conducir a error. ¿Por qué los espíritus están en la tierra? ¿Por qué se han perdido? ¿Por qué se han perdido? También hay que decir que Steve Haft diseña un altavoz especial que le llama el Portal, de Portal, que no deja de ser un altavoz con reverberación. Steve Haft eh, también es especialista en, en música, toca la guitarra eléctrica y se dio cuenta que cuando utilizaba los, los altavoces que, que usa para que suene la guitarra eléctrica con el pedal para provocar la reverberación las voces tenían una mejor sonoridad es más o menos un hecho que ya constató también como he explicado antes eh, eh, este Frank Samson pues bien diseña un altavoz especial Stephen, eh, Steve Huff que es el The Portal cuyo diseño está de libre acceso se puede encontrar en la red y que comprando los materiales para poderlo armar pues tiene un gasto alrededor de unos 600 dólares podemos decir a día de hoy que Steve Huff es uno de los transcomunicados que mejores resultados y más sorprendentes obtiene con lo que es el escaneador de frecuencias si bien actualmente se ha popularizado mucho los escaneadores de frecuencias eh, puedo decir por mi experiencia que prácticamente el 90% de los vídeos y experimentos que vemos en internet con este tipo de aparatos pues se obtienen resultados muy pobres casi siempre son resultados que inducen a, al error de interpretación normalmente tengo que decir que precisamente yo me metí en el estudio de la transcomunicación instrumental a partir también de ver por casualidad los vídeos de Steve Huff y sus increíbles resultados me impactó tanto que pensé en imitar su procedimiento más que nada para intentar descubrir dónde estaba el fraude. Como escéptico que soy, eh, no creía que pudiera ser posible que se obtuvieran respuestas tanto de una entidad que podría ser un fallecido como de otra dimensión, como de otro planeta, no lo sé, que se producieran esas respuestas a través de ese mecanismo. Veía que se más que nada era un mecanismo que podía producir muchísimos errores, como luego veremos. Entonces lo que hice fue eh, contactar con él, eso sí, y a través de su pequeño asesoramiento y de lo que él explicaba en sus vídeos, pues me hice con un material parecido a, a lo que él tenía en sus inicios e intentar replicar el mismo experimento. Bien, como os he comentado, mi intención era replicar el experimento de Steve Huff para ver si era un fraude o realmente se producía el fenómeno, pero podía tener una explicación racional. Para ello me hice con uno de estos aparatos, con el PSB7 y un altavoz. Vamos a encender el PSB7 para que vean ustedes cómo hace el barrido, el escaneo de frecuencias. Normalmente yo lo tengo conectado a una velocidad de entre 100 y 150 milisegundos es decir si el barrido empieza por la frecuencia modulada la 78.0 y acaba en la 108 pues de la 78.0 a la 78.1.2.3 va barriendo a velocidades de 150 milisegundos por tanto si hay alguna locución, si hay fragmentos de música pues prácticamente diría yo que no vamos a entender nada vamos a hacer una demostración Esto sería el famoso ruido blanco, que es lo que se escucha en emisoras cuando no hay locución ni música ni hay nada. Y ahora vamos a hacer el barrido. Bien, como hemos podido escuchar pues ha habido fragmentos de voz pero lo que no se entiende absolutamente nada, fragmentos de música y ruido blanco. Además este aparato genera un ruido blanco sintético, aparte del famoso ruido que es cuando una emisora está desintonizada, aparte crea uno sintético porque parece ser que las supuestas entidades no solo utilizan los vocablos para formar una frase o una palabra coherente, sino que además utilizan los fragmentos de ruido blanco. De hecho, los que conozcáis un poquito más cómo funciona la transcomunicación instrumental sabréis que hay muchos experimentadores que para grabar sus psicofonías utilizan una portadora que es precisamente este ruido blanco, es decir, ponen la grabadora en marcha, ponen cerca o a unos metros un, un emisor de ruido blanco que puede ser una radio desintonizada o un CD que contenga ese ruido blanco, incluso puede ser el ruido de la lluvia, del mar o de un grifo abierto porque parece ser que las voces manipulan ese ruido para producir el, el fenómeno psicofónico. En las experimentaciones de Steve Huff él utilizaba también una grabadora una grabadora como esta, una Roland 05 que también por supuesto me compré y una cámara de vídeo Full HD de máxima calidad y que también, por supuesto, tuve que comprarme porque, como he dicho, quería emular exactamente lo mismo que realizaba él. Además, él utilizaba una caja como esta y dentro de esta caja es donde introducía el altavoz junto con el escaneador de frecuencias y dentro de la caja, como decía, también eh, ponía pues trozos de cuarzo porque parece ser que eh, por un tema también energético pues las voces eh, parece ser que utilizan esta propia energía que desprende el cuarzo para una mejor comunicación de hecho se sabe que otros transcomunicadores como por ejemplo Anabela Cardosa o Hans Otto Konig también utilizan eh, cuarzo esto lo ponía dentro de la caja también a veces trocitos de cuarzo fuera de, de la caja también utilizaba un emisor de ondas electromagnéticas que esto se puede adquirir en, en eBay, y también luz interior que en este caso yo utilizo pues una linterna de luz ultravioleta porque parece ser que las entidades cuando hay luz ultravioleta, pues son más amables y cuando hay luz infrarroja, pues son más desagradables. Que esto es una teoría que también compartía eh, Sinesio D'Arnell, el químico catalán que estudió las psicofonías durante más de 40 años hasta la fecha de su defunción, eh, por allí en el 2011, ¿no? Mm, no he comentado que lo que es el, el emisor de ondas electromagnéticas es porque hay una teoría paranormal, ¿no? que dice que las entidades se nutren también de esta energía pues para hacerse presentes. ¿no? En esta caja, pues depende la creencia de cada uno, Steve Huff es eh, católico, ¿no? pues también introducía o, una cruz, un velas, un ángel, lo que fuera necesario. Pues yo también, a pesar de no ser creyente, pues, hice exactamente lo mismo. ¿Significa que con este procedimiento voy a obtener eh, resultados pues la verdad es que no tiene por qué es necesario tener esta caja para obtener los resultados pues tampoco ¿Por qué lo hago porque quería replicar exactamente el mismo experimento eh, de él si él conseguía resultados porque utilizaba esta serie de aparataje pues porque no probar lo mismo es verdad que luego él más adelante prescindió de la caja, prescindió de muchos elementos, incluso solo utilizaba el altavoz y el escaneador de frecuencias y también obtenía resultados. ¿Podéis decir, Raudif o Constantín? ¿Pueden decir gracias? La pregunta que muchos estarán haciendo es ¿Conseguir resultados emulando el mismo procedimiento que Steve Huff? La respuesta es sí y bastante rápido. Evidentemente no con la calidad que Steve Huff lo consigue pero sí con una calidad bastante aceptable. Por lo menos es comprensible. Si bien en la primera sesión que realicé no conseguí resultado alguno sí que fue en la segunda y tercera sesión cuando empezaron los resultados a aparecer cosa que me dejó bastante estupefacto puesto que yo no realizaba preguntas demasiado abiertas por ejemplo si yo digo decidme alguna cosa pregunto a las voces decidme alguna cosa pues ahí se puede interpretar cualquier cosa porque si hemos tenido la casualidad de que el, en el escaneado de frecuencias por lo que sea se ha colado una voz de un locutor que en ese momento está diciendo eh, ha habido un fallecido pues yo puedo pensar que eso ha sido un mensaje del más allá y a lo mejor era una noticia que estaban dando de que ha habido un fallecido por un accidente de moto, de coche, donde sea ¿no? entonces mi experimentación se basó en hacer preguntas un poco más acotadas, por ejemplo sostenía en mi mano un, una botella de agua y preguntaba pues qué es lo que había ¿Pueden decirme qué hay dentro de esta botella? Podía sostener también una naranja y preguntar qué es lo que tenía en mis manos. O señalizar un objeto y que las voces me dijeran qué objeto era. ¿Pueden decirme qué es esto? Una de las primeras incursiones que me sorprendió más fue cuando me atreví a, a decirle a las voces que dijeran cuál es mi apellido, cómo mi apellido. Y la respuesta me dejó estupefacto porque claramente pues dijeron López. ¿Podéis decir mi apellido? López. López. Siguiendo con la experimentación de preguntas más acotadas para saber si las respuestas provenían de entidades inteligentes o, o si eran eh, no producto de la casualidad de que se hubiese colado una locución de radio, hice otra cuestión en otra de mis experimentaciones que pregunté a las voces si podían repetir el nombre de un investigador alemán que hay en Transcomunicación que es Hans Otto Koenig pregunté si podían decir Otokonic y la respuesta fue prácticamente inmediata. ¿Podrían decir su nombre Otokonic? Otokonic. Otto en muchas de mis experimentaciones, cuando realizo una pregunta, a veces las supuestas entidades contestan la última palabra, más que contestan, repiten la última palabra que he dicho. En esta ocasión pregunté sobre cómo establecer contacto y una de las entidades, a los pocos segundos, dice contacto. ¿Hay algún guía, algún ser espiritual elevado, alguien que pueda establecer contacto? Contacto. Contacto. contacto. En otra ocasión tuve una sesión bastante fructífera y realicé una pregunta que me dejó estupefacto por la respuesta. De hecho se me pusieron también los pelos de punta. La pregunta fue eh, ¿en qué dimensión estáis? ¿No? Le preguntaba a las entidades y la respuesta es eh, clarísima. ¿no? Dijeron aquí en la Tierra. ¿En qué dimensión estáis? ¿En qué dimensión estáis? Esta respuesta fue tan sorprendente, porque además ya no era una sola palabra, sino que eran varias, tenían coherencia y sentido, que esta respuesta se llevó a analizar por un ingeniero de sonido, Lorenzo, que nos hizo un informe sobre eh, la procedencia del sonido, sobre la calidad del sonido, si procedía de una misma voz, si podrían ser una locución que se hubiese colado y el informe dejó pues bastante sorprendido al propio ingeniero ¿no? porque no supo dar una respuesta a, a lo que aconteció ¿no? en otra ocasión decidí preguntar a las voces por su nombre y obtuve una respuesta también que me dejó estupefacto puesto que fueron dos respuestas, no pregunté cómo te llamas y una primera voz femenina dijo Marta y al cabo de poquísimos segundos, casi inmediato, una voz masculina dijo David y lo dijo tres veces. Dos veces muy clara y una tercera vez más difusa. ¿no? Entre la primera respuesta de Marta y la última de David pasaron 40 emisoras. Entonces es prácticamente imposible que allí se hubiese colado una voz de locutor puesto que como decimos estamos haciendo un barrido y en esta ocasión fueron 40 emisoras de barrido no sería demasiada la casualidad en ese momento también me quedé bastante descolocado al escuchar pues esa respuesta ¿Cómo te llamas? Marta, David, ¿cómo te llamas? Quizá una de las sesiones que tuve más sorprendentes, que además duró pocos minutos porque no pude continuar de la emoción que tenía, fue cuando cogí un libro de Anabella Cardoso entre mis manos, Electronic Voice, y decidí preguntar a las voces que me dijeran la palabra electronic. Utilicé precisamente un libro de anabela Cardoso porque me di cuenta que cuando tenía ese libro encima de la mesa, la, las supuestas entidades, las voces, las psicofonías se disparaban, es decir, que era como que incrementase el fenómeno, era como un desencadenante, ¿no? incrementaba el fenómeno por el hecho de tener el libro de Anabila encima de la mesa. Pues ese día se me ocurrió preguntar a las voces por la palabra electronic y aquí está el resultado. De hecho, no pude continuar la sesión, se me pusieron los pelos de punta, me quedé completamente bloqueado y también es una de las respuestas que llevé a analizar a, al ingeniero de sonido, con una conclusión también pues inconclusa porque no se sabe muy bien cómo se pudo producir ese fenómeno. ¿no? ¿Qué pone aquí? El esporte, el esporte. el esporte, wow, electrónico, wow, muchas gracias lo habéis puesto los ceros de punta hay un hecho curioso que me ha aparecido en muchas sesiones sobre todo en las que he tenido en los últimos meses que es que las voces no paran de repetir la palabra ángel ya me pasó en mis primeras experimentaciones, lo que pasa que no era bastante asiduo pero de, desde el mes de septiembre a noviembre del 2015 en mis experimentaciones prácticamente no ha habido noche que no haya aparecido alguna supuesta entidad que dijera la palabra ángel. Aquí vamos a ver un corte de algunas de estas respuestas diciendo ángel. ángel, ángel, ángel, ángel, ángel. ángel. ¿Pueden decir la palabra ángel? Ángel. ¿Cuál algún ángel el título? ¿Cuál algún ángel el título? ¿Cuál algún, ángel el, título? algún ángel el título? Creo que esta es la velocidad adecuada para que podáis comunicar conmigo. Raul, Astil, Astil, Astil, Astil, Astil, Astil, Astil, Astil, Astil, Astil, Astil, Astil, Astil, Astil, Astil, Astil, bueno, me parece impresionante que cada vez que pregunte por por ángeles, pues, lo diráis, me parece increíble, no pueden ser interferencias, vamos. Okay. Wow. Okay. Okay. ¿Podéis decirme qué representa esta figura? Okay. Ya, ya sé, Ángel. Gracias. Otra vez. Ahora vamos a explicar cómo es posible que se produzca este fenómeno y qué posibilidades hay de que sea pues, una casualidad o un error de interpretación. Para empezar, me gustaría comentaros que en la zona donde vivo la cobertura radiofónica es escasa. Eso significa que cuando yo procedo a hacer un escaneo, un barrio de frecuencias, pues si el barrido tarda unos 30 segundos, las emisoras se concentran entre los 98 y los 106 de la FM. Es decir, en escasos segundos, que pueden ser de 5 a 7 segundos, es donde se produce la mayor concentración de emisoras. Por tanto, si hubiesen emisoras en todo el rango de la 78 a la 108, es más probable que pudiese haber algún error de interpretación, porque entre tanto vocablo entrecortado, pues podría dar lugar a que se formara alguna palabra casual que tuviera sentido en la pregunta y que nos indujera a error pero en este caso contamos con pocos segundos donde se van a producir este, esta amalgama de entrecortado de palabras y música hay que tener en cuenta que no todas las emisoras son de locutadas sino que la mayoría son de música y además música en inglés ¿no? por tanto también es complicado que se produzca una frase una palabra coherente y entendible, ¿no? por tanto vamos a ver un fragmento de un vídeo que he grabado sobre eh, esos 30 más o menos segundos que hay de, de barrido y para que vean en la franja donde se produce eh, la mayor emisión de radiofónica, ¿no? para que vean que también no se entiende nada en, ese, en esa franja entrecortada. ¿no? Otra de las pruebas que hice es saber en cuánto tiempo soy capaz de comprender una locución en el barrido, es decir, normalmente si sintonizamos una emisora, pongamos la emisora X que se escucha en el 88.5, probablemente si de 88.5 salto a 88.6 se seguirá escuchando, aunque más debilitada, si paso 88.7 se seguirá escuchando muy debilitada y lo mismo si lo hago con el 84, se escuchará debilitada y 83 muy debilitada. Por tanto, ¿qué franja hay, qué intervalo hay donde se escucha la emisora con mayor potencia y con más debilitada? ¿no? Tenemos en cuenta que el barrido lo hacemos cada 100-150 milisegundos. Me di cuenta que las emisoras aguantaban un máximo de 300 milisegundos. Es decir, que si se colaba una voz de locutor que era comprensible tendría que decir una palabra muy rápido en menos de 300 milisegundos para que pudiera ser entendible eso de media porque habían emisiones donde eh, de un paso de la 88.5 al 88.6 se perdía la emisión con esto que quiero decir que hombre que también estuvimos analizando dónde se producen eh, las de, la debilitación de la señal y por tanto eso nos induce a pensar que cuando escuchamos una frase como aquí en la tierra, que alcanza varios pasos de barrido de emisiones, si hubiese sido la voz de un locutor que se ha colado entre el barrido, debería ir eh, de más frecuencia a menor, por lo menos en el volumen, puesto que se va la señal debilitando, cosa que no sucede, ya pasa también en electronic que no sucede con Marta David, es decir, con los ejemplos que he puesto. También analicé dónde se producían las respuestas, porque como he comentado antes en toda la franja donde no hay señal radiofónica se escucha ruido blanco y sabemos que la, estas supuestas entidades utilizan también la, la energía del ruido blanco para producir también una voz. Normalmente mis respuestas se producen en el intervalo donde sí hay señales radiofónicas. Esto podría tener cierto sentido puesto que suponemos también que las voces están eh, modificando el, las propias palabras de, locutadas y, y la música eh, esa, son, esa sonoridad, ese sonido lo están modificando para crear una palabra o una frase entendible aún así en el espacio en blanco donde se escucha ruido blanco también he obtenido respuestas, por ejemplo en esta que pregunté ¿cuántos dedos tengo? y se escucha claramente que dice cuatro eso fue en una franja de espacio donde no había emisión radiofónica cuántos dedos tengo aquí como he comentado las respuestas las escuchaba en directo a través del altavoz cuando las respuestas eran un poco más abiertas eh, muchas de ellas yo las interpretaba ya en directo por tanto decir que realmente interpretamos lo que queremos oír pues puede que sea así, pero en el caso como hemos escuchado antes que dice aquí en la Tierra cuando pregunto en qué dimensión estáis, la, creo que aquí no hay duda, aquí se entiende sí o sí y de hecho ya en directo la interpreté así, no fue una interpretación posterior después de escuchar muchas veces a ver qué estaba diciendo y a ver qué podía yo interpretar y al final mmm, mi cerebro creó una interpretación, sino que ya de buenas a la primera entendí aquí en la Tierra... Y, y luego eso fue constatado por otras personas que también lo escucharon eh, y no tuvieron ninguna duda que era lo que decía ¿no? Un fenómeno curioso que se daba en algunas experimentaciones era cuando realizaba una pregunta y la respuesta se repetía dos veces esto puede pasar en, en emisiones radiofónicas por ejemplo muchas veces cuando vamos conduciendo y escuchando la radio Dependiendo cómo esté la recepción de esas emisiones, podemos escuchar que el locutor pues, dice dos veces hola, ¿qué tal? Esto puede suceder. En este caso es más difícil porque estamos escaneando, no es una única emisora, son varios escaneos. Y también porque las voces que se escuchan a veces en la repetición tienen diferente tonalidad, es decir, son diferentes no son iguales cuando vamos en, en el automóvil escuchando la radio y de repente se repite hola qué tal por el tema de, de la recepción normalmente ese hola qué tal la segunda vez puede ser a lo mejor incluso más debilitada la señal pero reconocemos la voz del locutor cosa que no sucede en, estas, en este experimento donde muchas veces la voz repetida como por ejemplo la que hemos escuchado antes de David que repite David dos veces la tonalidad es diferente, es como si fueran dos entidades, dos personas diferentes y además no hay una bajada en el volumen sino que se mantiene estable un hecho que preguntan a veces los que realizan ese tipo de experimentaciones es si estamos contactando por ejemplo con una misma entidad por qué escuchamos siempre eh, tonos diferentes si fuera la misma entidad pues escucharíamos normalmente eh, a la misma entidad, o si se presenta un día y no se presenta otro, pero al tercero sí, pues el primero y el tercer día debería ser la misma voz. Debo decir que en mis experimentaciones las voces suelen ser diferentes. Una de las teorías que hay es precisamente por eso, porque como están modificando los fragmentos de audio, esos fragmentos de audio son siempre diferentes, por tanto el tono que sale de ahí será siempre diferente, es una de las teorías. Si bien es cierto que Steve Huff, en sus experimentaciones, ha conseguido en varias ocasiones respuestas de las mismas voces, pero en mi caso, en mi experimentación, no ha sido así. Muchos detractores dicen que estamos simplemente en escuchando una pareidolia, es decir, un error de interpretación. Queremos o creemos oír algo que realmente no es pero que nuestro cerebro interpreta así es decir que si nosotros por ejemplo creemos que dice hola cuando realmente ha dicho cola y esto se lo damos a escuchar a otras personas diciéndole previamente lo que hemos interpretado mira dice hola como estás condicionado el resto de personas también interpretará hola y no cola que es lo que realmente estaría diciendo ¿no? Bien, aquí también hay diversas eh, teorías, si fueran las respuestas de los ejemplos que he dado, que son es una mínima parte de lo que tengo en mis grabaciones, fueran paredolias, siempre se producirían, es decir, nomás, siempre que voy a experimentar, que experimento alrededor de 20 minutos, no todos los días, pues normalmente se darían esas paredolias, si no se da un día se daría el tercero, se daría el cuarto, pero sucede que la mayoría de mis respuestas la mayoría de mi experimentación con éxito sucedió en un intervalo de unos tres meses. Es decir, en el 2000, que yo recuerde, finales del 2013 y principios del 2014. Pero luego estuve un año donde grabé horas y horas de experimentación donde no obtuve ninguna respuesta. Entonces, si lo achacamos a errores de interpretación y paredolias, ya que, ni que fuera por la propia probabilidad, se produciría cada dos por tres y en cambio estuve un año donde no conseguí absolutamente nada, ninguna respuesta que fuera coherente a la pregunta que yo hacía. Incluso con preguntas muy cerradas de repetirme la palabra eh, camello. No hubo respuesta ninguna. ¿Qué quiero decir con eso? Que la teoría de la interpretación de la pareidolia también es compleja. Lógicamente, si en el experimento se produjera cada día que experimento, obtuviera resultados, pues podría decir que habría que indagar más a ver si realmente es una pareidolia o no. Pero si en un intervalo de tiempo tan grande experimentando no sucede ninguna respuesta coherente y solo en ese intervalo de tiempo, pues es más fácil descartar que se produzcan esos errores de interpretación. Aparte de ello, estamos diciendo que el escaneador de frecuencias encuentra locuciones y música en un intervalo muy corto de muy pocos segundos también sería mucha casualidad que se produjera una pareidolia justamente en esa franja y una pareidolia que coincidiera que fuera bastante afín a la pregunta que estamos realizando sería bastante casualidad entonces no es descartable y efectivamente seguramente en muchos de mis vídeos que hayáis visto pues se ha producido pareidolia y yo he querido interpretar una cosa que realmente no es así es cierto pero también está la parte que estoy explicando. Si fuera así, siempre se produciría fenómeno. Una de las pruebas que hice para descartar la paredolia fue: si yo cojo el escanador de frecuencias, escaneo, no pregunto nada, pero grabo, grabo el propio escaneo. Por tanto, tengo un máster, tengo un CD grabado o MP3 con 20 minutos de escaneo, pues con ese CD yo realizo. Eh, pongo el play en el CD, grabo y realizo también preguntas. Siempre utilizando en varias sesiones el mismo CD, a ver si consigo pareidolias o eh, algún ajuste que sea entendible entre lo que yo pregunto y la respuesta. Utilizando ese mecanismo tampoco obtuve resultados. Yo teniendo un máster pregrabado ya, sin utilizar el escaneador, porque ya lo he pregrabado 20 minutos, 30 minutos, una hora, y lo utilizara cada día, pues en algún momento, por el tema de la probabilidad, debería conseguir alguna paredolia, alguna respuesta que se ajustara a, al patrón de la pregunta. Cosa que no he conseguido. Otro experimento que realicé fue eh, dar a escuchar las respuestas a un grupo de control pero sin escuchar la pregunta para no estar condicionado. Aquí eh, realmente obtuve resultados eh, variados, es decir, respuestas claras como aquí en la tierra que hemos escuchado o como contacto, pues sí que, o una que incluso puse de ángeles, pues sí que hubo una coincidencia. En cambio en otras eh, respuestas sin conocer la pregunta no hubo coincidencia de interpretación. En cambio cuando yo realizaba la pregunta y esto era escuchada por los testigos y a continuación escuchaban la respuesta, sí que eh, la coincidencia entraba en máximos. Ahora bien, esto significa que cuando escuchamos la pregunta estamos condicionados porque como esperamos una respuesta coherente, aunque no lo sea nuestro cerebro ya la interpreta y, consi y nos hace eh, caer en un error. Esto puede ser, pero también es cierto que si por ejemplo cuando a nuestros hijos eh, que son pequeñitos que están empezando a hablar, los grabamos, imaginaros que grabamos a, a un hijo vuestro que tenga dos tres añitos y grabamos una conversación con él. Si nosotros preguntamos y obtenemos una respuesta de este niño, como lo vamos a relacionar con la pregunta, vamos posiblemente a entender la respuesta. Pero si lo que hemos grabado, las respuestas del niño, se las damos a otra persona para que lo escuche, que no sea el padre, y no le damos las preguntas, probablemente, primero, porque no estamos acostumbrados a escuchar a, a ese niño que no es nuestro hijo. Y segundo, porque no conocemos la pregunta, no podemos deducir la respuesta, por tanto, probablemente no la entenderemos. ¿Qué quiero decir con ello? Que no es tan fácil eh, descartar que sea una respuesta real y coherente y no una pareidolia. Tenemos que tener en cuenta que hay una teoría que dice que las supuestas entidades, al no tener aparato fonador, pues es más complicado la interpretación de la respuesta. Como no son voces humanas, es difícil que podamos entenderlas a la perfección. Sí que es verdad que esto puede ser una excusa, pero a lo mejor no. Por tanto yo desde mi experiencia eh, tengo que ser cauto con las conclusiones que saco sobre este tema. En ocasiones sucede que las supuestas entidades se adelantan a la pregunta que voy a hacer o se adelantan al vocablo que voy a pronunciar. Imaginemos que yo quiero preguntar eh, qué tipo de energía sois pues antes de que diga qué tipo de energía ya hay una voz segundos antes o centésimas antes que dice qué tipo de energía es decir se adelantan a la pregunta que yo voy a efectuar ahora voy a poner un trozo de un vídeo donde vamos a ver eh, este fenómeno energía fuerza y decirlo más claro y hacerlo más claro y decirlo más claramente posible, me pone, me pone, me pone. posible. Pone. ¿Qué pone aquí bien me parece bien Otros detractores del, del escáner de frecuencias dicen que, claro, como estamos jugando con emisiones de radio, pues efectivamente ahí se puede colar cualquier cosa, que eso es cierto. Y dicen de por qué no usar una jaula de Faraday, que lo que hace es que no entren en las ondas y pues ahí no haya emisión ninguna. Yo lo he probado utilizando una jaula de Faraday, eh, en plan más bien casero, tengo que reconocerlo, pero tengo que decir que no he obtenido resultado ninguno. Es decir, si yo anulo la señal de radiofrecuencia, el resultado es cero. En mi caso particular. ¿Esto quiere decir que las voces son simplemente los locutores que se han colado en la emisión? Como he dicho antes, poder puede, pero ya es demasiada casualidad. Porque estamos escaneando frecuencias de emisoras a mucha velocidad. En trozos donde hay emisión radiofónica muy cortos, de 5 a 7 segundos, y que además están respondiendo, parece ser, coherentemente a la pregunta que estoy efectuando. Por tanto, a mí lo que me gustaría es que los detractores del de escaneador de frecuencias experimentaran también, como he hecho yo, a ver qué resultados obtienen. Es cierto que ya hay muchos grupos que utilizan estos escaneadores de frecuencias pero no es menos cierto que las pruebas que aportan y que cuelgan en internet dejan mucho que desear y yo ahí sí que es verdad que considero que la mayoría son paredolias errores de interpretación he tenido que escuchar y también me han enviado a mi correo electrónico cortes que son absolutamente lamentables me refiero a lamentable es que ni siquiera los puedo considerar ni pareidolia porque es que ni siquiera se parecen a lo que ellos creen o es escuchar, ¿no? Entonces me gustaría que hubiese un mínimo de, de calidad en las respuestas a ver si se puede conseguir con otros experimentadores. Que yo sepa actualmente son pocos contados con los dios de una mano que utilizando el método del escaneador de frecuencias consiguen resultados que por lo menos te hacen dudar. Entonces, yo desde aquí animo a que tanto los escépticos como los que detractores de, del escaneador de frecuencias experimenten por su cuenta y presenten sus resultados a ver si podemos extraer algo en claro. Yo tengo que decir que después de casi dos años experimentando y analizando el escaneador de frecuencias no he encontrado una explicación al fenómeno que me satisfaga. Es cierto que se producen errores de interpretación, es cierto que no es un método muy fiable, pero no es menos cierto que también se producen anomalías que te hacen por lo menos plantearte si realmente estamos ante un hecho paranormal o estamos ante un hecho natural explicable. Ahora bien, si tenemos en cuenta que el fenómeno real significa que cualquier persona que experimente utilizando los mismos procedimientos que yo he utilizado ¿va a obtener resultados positivos? realmente no lo sabemos, en principio no tiene por qué ser así hay una teoría que dice que el experimentador es parte importante dentro del proceso de transcomunicación eso significa que por más que queramos replicar la experimentación de otro es probable que el fenómeno no se produzca para que se produzca el fenómeno si interviene el experimentador se dice que tenemos que estar en un estado, eh, algunos dicen que incluso alterado de conciencia, otros dicen que no, un estado meditativo y otros dicen que simplemente es tener la mente abierta para que se produzca el fenómeno. Hay unos desencadenantes que podrían ser pues, el creer que utilizando por ejemplo una caja pues, con una luz ultravioleta y un imán o cuarzo eso va a desencadenar el fenómeno como nos lo creemos y así lo asumimos pues podría ser que eso afecte luego a que se produzca o no el fenómeno pero como he dicho si el experimentador que así también lo creo yo es parte importante para que se produzca lo más probable es que no obtengamos éxito cuando vayamos a experimentar es decir que es posible que de cada 100 experimentadores que realicen una experimentación parecida, pues a lo mejor 3, 4, 5 obtengan resultados positivos y el resto obtenga resultados negativos. También puede pasar que estemos meses, días obteniendo resultados negativos y que un día, no se sabe por qué muy bien, se despierta, se activa eh, esa posibilidad de poder comunicar y se produce el fenómeno. Muchas gracias por haber visto este vídeo. Me gustaría que te suscribieras a mi canal y próximamente presentaré otros vídeos sobre transcomunicación instrumental. Gracias. Adiós. Gracias. Gracias.